muy contenta de volver a la U. Es una alegría volver a ver a nuestros compañeros, volver a ver a nuestros profes. Da mucha emoción por lo que implica nuestra, nuestra labor, de ser maestros y, y de habitar nuestra universidad. Ojalá pudiéramos generar algo más de cuidado, de bienestar, de alegría, de felicidad al encontrarnos nuevamente. Poder estar, digamos, habitando la universidad como tal es algo, pues, podemos decirlo así, maravilloso y, pues, mucho más enriquecedor. damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes. Es muy importante continuar tejiendo los lazos de nuestra educadora educadores, que nada ni nadie nos quite la alegría de reencontrarnos. Un abrazo a todos y todas. expectativas de que todo salga bien, de que no haya problemas porque pues seguimos en el asunto de la pandemia, pero pues, eh, pues hay mucha, mucho interés de que las cosas salgan bien y que tengamos cuidado para que todo nos pues vaya bien. Creo que es muy importante rescatar en ese sentido educativo la interacción que tenemos maestro-estudiante y con nuestros demás compañeros, además de aprovechar esa interacción también de nuestras culturas y estilos de vida. No, madruga. no madrugar. No madrugar. <risa> madruga, sí. sí, porque, pues, digamos, con, la, con varios compañeros, pues no somos de acá de Bogotá, entonces tenemos que madrugar más para poder desplazarnos hasta acá. Ya estábamos acostumbrados a una virtualidad que de alguna manera nos facilitaba algunas cosas, porque, pues, ahorita el transporte público también es, está algo elevado, entonces, como que, pues, sí, es difícil, de todas formas es complicado regresar, que hacía falta, sí los extrañaba mucho la universidad. Pero sí se me hace como la diferencia de, de que mi casa no gastaba un peso, podía durar dos, tres semanas sin un peso, pero pues veía las clases. En cambio el hecho de saber que de pronto mañana me toca venir en ciclo no vengo, entonces es, es algo diferente, pero aún así pues uno tiene en cuenta eso y como que pues es mejor la presencialidad que que estar en la casa, detrás de, una, de, detrás de una pantalla casi que escondiéndose a veces. Nosotros podíamos desarrollarnos muy bien en la virtualidad, pero pues las herramientas físicas como las tenemos en este semestre pues son mucho más eh, beneficiosas para nosotros cuando se usaba la plataforma de Teams, por ejemplo, que se podía compartir pantalla de manera inmediata y que todo eso se desarrollaba de una mejor manera. En ese sentido, creyó que de pronto, si se logra mejorar en ese aspecto, la presencialidad podría tener esa ventaja que tiene la, la virtualidad. Los profesores los tienes al frente, entonces le puedes preguntar en cualquier momento y te van a responder de inmediato. Tener que volver a enfrentarse al transporte, a ah, ah, bueno, las condiciones de la ciudad, pero creo que en términos generales volver a la universidad nos permite vincularnos de otra manera, eh, expresarnos de otra manera y los estudiantes también así lo han manifestado. En este momento vamos a entrar estudiantes y profesores a, a aprender una nueva forma de estar en la universidad eh, y eh, en esa nueva forma de estar en la universidad pues vamos, estamos retomando lo académico eh, siento yo con mucha energía, con, con muchas ganas de volver, estamos muy motivados.